Estamos en la primera sala maternal que tiene la escuela Esteban Echeverría, el Colegio Echeverría, la Dorrego, la 1 y la 4 escuelas emblemáticas de nuestro distrito de Hurlingham, inaugurando la primer sala maternal. ...de estos colegios y también la primera sala maternal... ...que tenemos en nuestro distrito, en Urlingan, ¿no? La verdad que es un día más que importante, ¿no? Porque aquí va, se van a albergar y van a estar las, las bebés... ...y los bebés de aquellos que cursan estudios, ¿no? en, en este colegio, ¿no? De papás alumnos y de mamás alumnas. Es muy importante porque generamos derechos... ...porque los cuidamos, porque los estamos protegiendo... ...porque seguimos incluyendo, ¿no? Y porque el Estado, el estado municipal, junta, conjuntamente... ...con el Consejo Escolar y con toda la comunidad educativa posibilita este tipo de, de acciones que son, que son más que importantes. ¿no? La semana que viene estamos arrancando la cuarta etapa de Mi Primer Viaje Egresado, que posibilita a todas las nenas y nenes de sexto grado de las escuelas públicas de nuestro distrito, que son más de 30, que puedan tener su viaje egresado. Nos acordamos también que, que más de miles de chicos fueron parte de, del programa eh, mi cuarto al agua, ¿no? En donde aprendieron a nadar en nuestra pileta climatizada, en el polideportivo, todo lo que tiene que ver con el compromiso con la infraestructura escolar, ¿no? La de la Universidad de Burlingame comenzó las obras también de, de un jardín de infantes eh, en la Universidad Pública de Burlingame, que tiene más de 11.000 alumnos, y también de salas maternales, ¿no? Con lactarios incluidos, que, que bueno, que tiene que ver con, con esto que, que hacemos en conjunto, ¿no? Universidad Nacional de Burlingame, eh, el, el Estado Municipal, el Gobierno Municipal de Burlinga, la comunidad. La comunidad educativa, trabajando bueno, claramente ¿no? para, que, para que la educación sea un pilar fundamental de, del presente y el futuro de nuestros pibes.